María. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Un cerdito. ¿Un cerdito? ¿Para qué? Para mí. ¿Y qué más debes ahorrar? El agua. El agua. Sí. Si me baño en mi bañera o en mi piscina. ¿Ahí qué estás haciendo? que también las vamos I'm Había una vez una familia de 20 ardillas que vivía en el bosque en un alto árbol grande. A una ardilla llamada Teresita le gustaba colocar las Bellotas de bajo la luz del bombillo para calentarlas, su mamá la vio y la regañó. Después la ardilla patita en la noche. Dejar en la noche quiso dejar la luz prendida porque le daba miedo dormir a oscuras y entonces la mamá le apagó la luz y le di un beso otra ardilla llamada botoncito de oro no se bañaba ba bien porque ella a ella no le gustaba gastar el agua del tanque que tenían, y su mamá le dijo bañate bien, que eso es aseo, ala, al final la abuela ardilla los reunió a todos, y les explicó que debían cuidar el agua y la luz porque son recursos naturales y fue así que vivieron felices para siempre cuidando la eh, la energía y el agua, fin. Hola, soy Juan de la vereda El Cerro. Para participar en el concurso Encendamos la Alegría. La electricidad está en mi hogar. Mi mamá las frutas y niños puede licuar y para estudiar prendo la luz que nos brinda la electricidad para todo, para todo se necesita la electricidad desde la lavandería hasta la zona industrial todo el mundo chilla y grita cuando llega el pago de la energía pero no se dan cuenta de las luces que prendían de la luz quiero cargar mi humilde celular pero lo debo desconectar cuando la carga completa está. Por ello desconectemos lo que no vamos a usar y nuestros bolsillos cuidamos y energía vamos a ahorrar. ¡Chao! ¡Gracias! Capito Dios nos regala para que vivamos bien Para cuidar el agua y la energía No tenemos que hacer la gran cosa esto crecer, esto es algo muy cierto, pues quien ha vivido sin agua es como haber nacido muerto. Acá sí vamos a terminar, espero que no se me cansen, pues este tema es muy lindo y más que lindo, importante. Y antes de terminar, les quiero dejar este mensaje, cuidemos el agua y la energía, protejamos nuestra descendencia. Pues aquí ya terminamos Muchas gracias por escucharme Recordemos que el agua Es el líquido más importante Mi nombre es Vanessa Alejandra Vargas Mayo Tengo 17 años Y soy de la Avenida San Rodríguez Laura González veredal del la energía en Alejandría Cuando se fundó nuestro pueblo ni soñar con la posibilidad de energía eléctrica. La luz en las viviendas era la vela o la lámpara de petróleo. En las calles, luego de las 6 de la tarde, todo quedaba sumido en la oscuridad. En el mundo, la energía fue avanzando. Comienzan a construirse las plantas eléctricas que funcionaban con agua, que movía una rueda, y este movimiento producía la energía. Fue así que una de ellas llegó al pueblo, y durante cuatro horas, de seis a diez, esta planta, ubicada en la salida para Concepción, permitía a los habitantes de la zona urbana tener luz ese tiempo. Luego regresaba a la oscuridad. La historia de la energía en Alejandría está unida a la historia en Antioquia y Colombia. Y es así que en 1959 nace la empresa de energía de Antioquia, EAD, y se inicia el proceso de llevar energía a los municipios. Según narran los mayores, en las veredas de Alejandría se inició a ver bombillas hace unos 50 o 60 años más o menos, según recuerdo. En 2002, EADE se integra con EPM, así que la energía en el municipio pasa a ser responsabilidad de EPM y las nuevas solicitudes se llevan ante ella, aunque según narró un vecino de San Miguel, pueden demorarse hasta tres años. En 2016 se inaugura la hidroeléctrica Alejandría, que ha traído beneficios al municipio. Todo este proceso ha cambiado la dinámica de las familias, de cada una de sus venidas. Y hoy, en 2020, el municipio por primera vez contará con el alumbrado navideño de EPM, lo que seguramente redundará en alegría, turismo y economía para sus habitantes.